Todo queremos el money y la guita, eso con nada puede comparar Duele lo que tienes y te lo quitan, que es lo que nunca pudiste comprar El terreno de los 12 compita, en donde yo quiero batallar Eso es muy puro que todo me lo quitan La pueden comparar, duele lo que tienes y te lo quitan. Que es lo que nunca pudiste comprar. El terreno del otro se de compita, es en donde yo quiero batallar. Estoy muy puro que tú me lo quitas, ese es difícil la guerra ganar. Siempre quiero mejorar, buscando el hueco y lo nuevo para sin triunfar. No me importan los demás, yo hago lo mío, los panes están ya de más. Quiero vivir con el rap, pero el estrés que genera se que más mal. Quiero hacer el tratón de expreso este vacío No, no, no, no Quiero darle otro enfoque al contenido Para poder darle más de este show Me he quedado en un núcleo reprimido Donde se muestra satisfacción No quiero ser feliz con tan poquito Yo quiero ver en mi banco el millón Mil letras no se regalan Si quieres una pues papi, págala Yo solo hago favor a mi pana Y ahora yo solo porto la manzana Día, la discordia reclama para que cierre este viaje sin drama. Para que tenga yo por fin la calma y es empezar otro sitio en la trama. Eres que me aperre y asco, no Manin. Mi nombre porta todo lo que viví. Él representa la superación. Él representa tristezas en mí. Marca el inicio de un sueño con panas, pero por cuestiones solo seguí. Marca el hecho de que más que me pueda mejorar todos los aspectos en mí. Shout out para Yondo. Por todo lo que me enseñó, y por lo que me enseñó, tengo que ser el mejor, no los puedo defraudar, aunque no estén conmigo, les guardo un poco de cariño. Me fui para estar mejor. Yeah. Todo queremos el mon y la guita. Eso con nada pueden comparar. Duele lo que tienes y te lo quitan. Que lo que nunca pudiste comprar. El terreno de los 12 compitas. en donde yo quiero batallar. Estoy muy puro que tú me lo quitas. Hace difícil la guerra ganar. Todo queremos el mon y la guita. Eso con nada pueden comparar. Duele lo que tienes y te lo quitan. Que es lo que nunca pudiste comprar. El terreno de los 12 compitas. en donde yo quiero batallar. Estoy muy puro que tú me lo quitas. Hace difícil la Querrá ganar Es que es siempre que... ando en cambio en mi mente Para poder llegar a la precisión Soy como suele en su forma base Que lo está todo buscando su perfección Me dicen que hago esto bien Pero siempre yo miro como mierda mi creación No sé si eso es bueno Si uno lo ve con un punto de vista de superación Todo queremos el money la quita todo queremos el money la quita todo, yeah, yeah. todo, yeah, yeah. todo queremos el money la quita todo queremos el ya ya Todos queremos el money la quita todo queremos el money la quita Todos queremos el money la yeah, quita Todos queremos el ya yeah. ya como va man, yo no toco la puerta entro y salgo por lo que iba a venir Por lo mío no me gusta dar vueltas Por lo que solo hago toda mi shit No me hagas perder mi tiempo de vuelta Ese tiempo es si lo suyo invertir Así luce pa' jugar todas mis mierdas Siempre soy muy exigente, maní. Todo queremos el money, la guitar Eso con nada pueden comparar Duele lo que tienes y te lo quitan Que es lo que nunca pudiste comprar El terreno de los 12 compitan Es donde yo quiero batallar Yeah.